Cocinamos a fuego lento sopa de pescado. Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner las almejas en un bol con agua con sal hasta que no haga falta. Pelamos las gambas, ponemos las gambas en un platito y reservamos la cáscara y las cabezas de las gambas. Pelamos el puerro. El puerro se pela igual como una cebolla. Se quita la primera capa de la, del puerro y pelamos también la zanahoria. Podemos pelarla con un pelador como estoy haciendo yo o puedes pelarlo simplemente con un cuchillo. En nuestra olla vamos a colocar las cabezas y las espinas del rape, vamos a poner también las cabezas y la cáscara de la gamba, la zanahoria que hemos pelado, el puerro que hemos pelado, vamos a añadirle también unas bolitas de pimienta negra. Y también, por último, añadimos el tomate frito. Si es casero, mejor. Cubrimos con agua. Yo he añadido 2 litros de agua. Mezclamos todo muy pero que muy bien. Cerramos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y dos horas después ya tenemos nuestro caldo de pescado. El caldo de pescado podéis hacerlo el día de antes. Luego ese mismo día solamente tenéis que ponerlo a calentar una hora o dos horas antes y añadirle lo que vamos a ponerle ahora mismo. La almeja que la vamos a abrir en la sartén con un poquito de aceite. Añadimos las almejas a nuestro caldo que ya tiene que estar caliente. Y añadimos, por supuesto, las gambas que hemos reservado. Y añadimos también el rape que lo hemos cortado en trocitos, en trocitos de bocado. Y ahora lo único que queda es tapar y dejamos una media hora en alta. Y ya tenemos nuestra sopa. Si le hace falta sal le añadimos y si no pues no le ponemos nada, emplatamos y a disfrutar, felices fiestas a todos. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta sopa de pescado, si te ha gustado mi receta regálame un like.